Bienvenida a una nueva cápsula de productividad vitaminada Estos pequeños píldoras de vitaminas de 90 segundos o menos En las que pretendo darte tips muy concretos y fáciles de aplicar Para que dispares tu productividad de inmediato Y en la cápsula de hoy vamos a hablar de por qué multitarea no Todos, todos, todos, todos en algún momento de nuestra vida o del día acabamos cayendo en la multitarea, creyendo erróneamente que seremos más productivos si intentamos ir a varias cosas al mismo tiempo. Pero está demostradísimo que no, que la multitarea mata nuestra productividad. Así que lo que yo te propongo es que en lugar de ir picoteando un poquito de aquí y de allá y de allá y darte la impresión de que avanzas mucho, pero es mentira, trabajes por lotes. ¿Esto qué es? Pues mira, es precisamente lo que hago yo cuando grabo estos vídeos. Si te fijas, verás que en, la, en varios vídeos, tres, cuatro o cinco, llevo la misma ropa. ¿Por qué? Porque los he grabado todos de golpe y luego van saliendo semanalmente, quincenalmente o cuando sea. Trabajar por lotes te permite activar toda la parte de tu cerebro, todas las neuronas, todas las ganas y enfocarlas en una única tarea, de forma que no tienes fugas de cambios de concentración, cambios de tarea de esto por donde estaba, sino que entras en sintonía con lo que estás haciendo y aprovechas ese momento para pam pam pam pam trabajar en cadena. Esto de verdad es muy útil porque nuestra capacidad de mantenernos enfocadas es limitada. No somos un mega cerebro con que tenga mogollón de disco duro, memoria RAM, etcétera. Y al final cuando vamos en multitarea acabamos en colapso mental. Así que mi propuesta es que mmm, empieces a trabajar por lotes de tareas. Que te pongas a escribir y cuando por fin te pones a escribir, pues escribas todos los posts de la semana o del mes, si estás inspirada. Que en otro bloque de tiempo te dediques a editar imágenes, a hacer carteles, a esa parte creativa, la hagas también por lotes. Que luego eh, te pongas a entrar en redes sociales, pues también todo concentrado en lugar de ir picoteando eh, durante todo el día. De esta forma vas a estar concentrada en una única cosa mucho más tiempo y la vas a terminar. vale Y no perderás toneladas de minutos saltando de una actividad a otra. Espero que te sea útil, que te funcione y estoy segura de que sí. Si te ha gustado dale manos arriba en YouTube y compártelo para que esta información ayude a otra gente a poder terminar muchas más cosas de las que empieza.